Un saludo para todos los y las docentes de la Fundación Universitaria Los Libertadores. En este tutorial te explicaremos cómo se integran Microsoft Teams y la plataforma Blackboard. Para iniciar, por favor, ubícate en el curso donde quieres crear tu sesión sincrónica. Vas a ir a la parte superior y hacer clic en el más. Selecciona Tienda de Contenido. Una vez está ya cargado, escoges Microsoft Teams. Cuando aparezca la pantalla, le decimos Iniciar sesión. Y va a aparecer una nueva ventana donde te pide hacer login con tu correo de Libertadores. Le damos Iniciar sesión. Y enseguida nos aparecerá una nueva ventana donde podemos crear el vínculo de la reunión. Selecciona el título que le vas a dar y establece las horas en las que se va a generar la reunión sincrónica. Si la hora que necesitas no aparece, también puedes digitarla a mano. Una vez tengas lista la información, le dices crear. Antes de finalizar, es muy importante que hagas clic en opciones de reunión. Cuando enviamos las invitaciones a los estudiantes, todos quedan con eh, perfil de moderador. Por eso, antes de crear la reunión, antes de terminar de crear la reunión, es necesario que configuremos las opciones con las que van a aparecer los asistentes. En este orden, vas a leer atentamente todas las preguntas que aparecen en este listado. Quien puede omitir la sala de espera, se recomienda que solamente se deje habilitado personas de mi organización. De esta forma, estudiantes con correos externos o personas ajenas a la institución eh, no van a poder ingresar sin previo consentimiento del organizador. Permitir a los autores de llamadas omitir la sala de recepción, dejamos como aparece predeterminado. De igual forma, anunciar cuando los autores de llamadas se unen o se van. quién puede presentar, en este momento, está configurado para que todos puedan hacerlo. En ese caso, para que solamente el docente tenga rol de presentador escogemos solo yo ya dentro de la sesión ustedes pueden otorgar rol de moderador a alguno de los asistentes por último permitir que los asistentes reactiven el audio en este caso si desa dejamos desactivada la opción no entonces eh, el docente tendrá que activar el audio cada vez que uno de los estudiantes quiera participar si lo dejamos encendido entonces, todos pueden intervenir en el momento en que deseen. Esta opción será decisión de cada docente como lo quiera manejar. Finalizamos con guardar. Y podemos cerrar esta ventana. Aquí indicamos copiar. Aceptar. Y actualizamos la plataforma para ver nuestro enlace a la reunión. Una vez aparece el enlace de la reunión, el último paso será que puedas organizarla dentro de la plataforma. En este caso, la sesión es para el módulo 1 y la voy a llevar a las sesiones sincrónicas del primer módulo. Tomo las flechas y arrastro el elemento a la carpeta donde quiero que quede ubicada.